Continuando con el módulo de efecto de los rectificadores sobre el sistema de potencia, hablemos ahora de las diferentes configuraciones de rectificador monofásico que podemos encontrar a nivel comercial. Entonces el primer rectificador es el rectificador de media onda bifásico que utiliza dos diodos en configuración de puente semicontrolado, es decir, de puente de media onda estos utilizan un transformador de toma central. Es decir, este puente requiere para su operación la conexión de un transformador con central TAP o toma central. En este caso vamos a definir cómo es la corriente sobre la fuente de alterna en función de la corriente en corriente continua. Este puente, como bien lo indica la lámina, se utiliza para circuitos de baja potencia y baja tensión. A diferencia del puente anterior, la corriente inyectada sobre el sistema de alterna no posee componente de corriente continua. Entonces, nuevamente vamos a analizar los dos efectos, en azul para la carga inductiva y en rojo para la carga capacitiva. En este esquema, los devanados del secundario del transformador son de la misma tensión nominal que el primario. Esto para poder llevar la relación de tensiones y corrientes del transformador. Vemos las formas de onda, mientras que la inductiva es más plana por ser una, for for una forma de onda para corriente constante, la roja es una forma tipo impulso, es decir tiene una mayor cresta y eso lo podemos ver en la gráfica. Entonces, ¿qué relación guarda el alimentador de alterna o la ampacidad del alimentador de alterna con respecto al de continuo? Vemos nuevamente que para el caso de carga inductiva la corriente en alterna es mayor esta vez que la corriente de continua en un 40%. Mientras que si la carga es de fuente de co constante, la relación es de 80% superior. Entonces vemos que para este puente, la ampacidad de alterna es mayor que la de continua, en al menos un 80%, es decir, que ante un diseño, el transformador debe ser de un 80% de mayor capacidad, ...que la potencia que tenemos del lado de continua. Eso es importante al momento de diseñar y de especificar el transformador. La tensión media que obtenemos en este proceso de rectificación... ...es de un 90% de la tensión efectiva de la fuente de alterna que estemos utilizando... ...por ser un rectificador de onda completa. Entonces vemos el contenido espectral... En el contenido espectral podemos ver que la diferencia entre el capacitivo y el inductivo es básicamente, el capacitivo es mayor que el inductivo con respecto a la fundamental. Pero el resto de las armónicas es mayor el contenido azul que el contenido rosado. Si vemos las funciones de mérito, podemos ver que el contenido espectral o el THD de la carga inductiva es mayor que el de la carga capacitiva. En este caso 41% para la carga inductiva, mientras que para la carga capacitiva es del 27%. Fíjense que este tipo de esquema... De rectificador monofásico se utiliza mayoritariamente en los equipos electrónicos de baja potencia, radios, grabadores, Wallman, DVDs, etc. La configuración quizás más utilizada es la de rectificación de onda completa con los cuatro diodos, es el que utilizan cargadores de celular, la mayoría de los equipos electrónicos que conseguimos. Entonces nuevamente vamos a ver la diferencia entre, de ampacidades entre la corriente de fuente y la corriente en C. Al mismo tiempo vamos a ver el impacto armónico sobre la corriente inyectada al sistema de potencia por los dos tipos de carga. Entonces nuevamente presentamos la forma de onda para carga inductiva y para carga capacitiva. Fíjense que con respecto a la topología anterior del transformador central, de toma central no difiere notoriamente. Su utilización sigue siendo para circuitos de baja potencia y media tensión, es decir, el grueso de equipos electrónicos presentan este tipo de rectificador. Hoy en día, inclusive hasta los sistemas de iluminación, dado a la migración a la tecnología LED. Entonces, veamos el impacto armónico. Nuevamente, el impacto armónico de la carga inductiva es menor que la carga capacitiva. En este caso, un 30%. Mientras que la corriente en el caso de carga con requerimiento de tensión es un 80% mayor. Fíjense que la relación con respecto al otro rectificador, a la otra topología de toma central, no es diferente. Tenemos casi los mismos niveles, un 40% superior para el caso de carga inductiva y un 80% para el caso superior para el caso de tensión. Continuo. La tensión media sigue siendo la misma porque no hemos cambiado la forma de onda de salida en el lado ADC, es decir, del 90% de la tensión efectiva de la fuente que estamos utilizando. El contenido armónico, lo podemos ver en la lámina, es exactamente igual que la topología anterior. Vemos que para la fundamental, la carga inductiva es mayor, eh, perdón, la carga capacitiva es mayor que la inductiva, pero para el resto de las armónicas no es así. Vemos que en esta topología el impacto no lleva armónicas pares. Esto es debido a que no existe componente de corriente continua y la simetría de la onda es impar y especular con respecto al eje horizontal. Por eso solamente sobreviven armónicas de orden impar. Con respecto a los THD, podemos ver que el THD para corriente constante es superior al de tensión constante, en un caso 42%, en el otro 27%. Si comparamos esto con el puente de media onda, que estábamos hablando de porcentajes de THD por encima del 100%, vemos que la utilización de un puente rectificador monofásico reduce considerablemente el impacto sobre el sistema y no trae consigo el problema de la inyección de corriente continua al alimentador de alterna. El problema es el diseño de la ampacidad del alimentador de alterna con respecto al de continua, que ya vemos que es mayor, casi el doble si la carga es a tensión constante. Entonces, estas premisas de diseño, tanto para el alimentador como para el transformador, son las que tenemos que tener presente al momento, bien sea de especificar el equipo, o bien sea que requiramos cambiar alguno de los equipos por fallo o mantenimiento. Entonces, en este módulo vimos las dos topologías de rectificador monofásico. Vimos cómo es la ampacidad en el lado de alterna y continua, y cómo es el impacto armónico hacia el sistema. Los invito en el próximo módulo a ver el rectificador trifásico para que evaluemos su impacto sobre el sistema de potencia. Gracias por su atención.